Cabezas de exam. La historia de las cabezas de Exham data del año 1972 y desde que fueron descubiertas una serie de sucesos paranormales comenzaron a atormentar a quienes tenían contacto con ellas. Hoy hablaremos del misterio y la aterradora historia que provocaron estas cabezas. Colin Robson, un menor de 15 años, se encontraba en el jardín de la residencia familiar en Exham, un lugar ubicado al noreste de Inglaterra. La tarea de Robson era dar mantenimiento al jardín cuando de repente la pala que utilizaba topó con lo que parecía ser una roca enterrada. Ante esto, decidió llamar a su abuelo, quien le aconsejó que era mejor retirar la roca, pues podría limitar el desarrollo de las plantas. Cuando Robson logró tener la piedra en sus manos, descubrió que en ella estaba tallada una cabeza humana. De inmediato su abuelo confirmó que se trataba de la silueta de un rostro humano, por lo que ambos decidieron seguir escarbando y hallaron una segunda figura con características similares. La primera piedra encontrada poseía fragmentos brillantes de cristal de cuarzo. Contrastaba contra un fondo verde. Sus ojos eran profundos y redondos. Tenía una nariz puntiaguda y su boca estaba extremadamente amplia. Esta roca tenía un gran peso, y algunas franjas como cabellos que iban desde la frente hasta la parte trasera de la cabeza. Aparentemente poseía las facciones esqueléticas de una figura humana masculina, por lo que le apodaron el chico. La segunda roca tenía los ojos pequeños, labios gruesos, pómulos reducidos y rastros de pigmento verde y amarillo sobre el cuello. Esta figura recibió el nombre de la chica. Ambas piezas fueron depositadas en un armario a la vista de todos, con la intención de que todo el que quisiera ser testigo de significantes figuras pudiera apreciarlas. Al parecer solamente se trataba de un hecho insignificante, un hallazgo arqueológico, pero las cosas comenzaron a ponerse feas tras el descubrimiento en la casa de examen. La familia Robson percibió un cambio en el ambiente, una sensación indescriptible, de perturbación, como si algo muy malo estuviera sucediendo. Los objetos se precipitaban al suelo de repente sin que hubiera nadie responsable por moverlos. Estantes y repisas simplemente parecían rechazar floreros, portarretratos y libros. Un teléfono amenazaba constantemente con caer al suelo hasta que arrancaron el cable de la pared. Una cerradura se partió en dos después de que la puerta la azotaran con fuerza. Las paredes comenzaron a agrietarse y los cuadros a torcerse. Una noche, los moradores de esa residencia se despertaron por el sonido de un cristal estrellándose. Sin motivo aparente, la ventana de la sala simplemente había explotado, lanzando astillas de vidrio por todo el lugar. Más extraño aún fue el hecho de que en el sitio exacto donde fueron encontradas las rocas... Empezó a crecer toda clase de hierba dañina y hiedras con espinas. Plagas de insectos devastaron el jardín, pero lo más molesto era un hedor constante, un aroma a orina de animal salvaje que impregnaba todos los rincones del lugar. Para muchos existe una explicación racional para esta serie de acontecimientos extraños. Sin embargo, la familia podía sentir que había algo malo ahí. Ninguno pudo volver a dormir tranquilo y la sensación de que alguien los vigilaba era insoportable. Incluso cuando estaban a solas. Pese a esto, sería Ellen Dodd, una vecina que habitaba en la parte posterior del terreno, la que tendría el primer encuentro con la fuerza desconocida que se había instalado en la casa. La mujer relató esta historia. Colocaba la ropa a secar en los tendederos de mi patio cuando escuché el grito de Brian, mi hijo menor que en ese momento tenía 10 años. Rápidamente fui a ver lo que sucedía y lo encontré llorando desesperadamente. Le pregunté qué había sucedido y me dijo que algo lo había lastimado. Le dije que me mostrara el lugar donde le dolía y empezó a gritar nuevamente como si fuera víctima de un ataque. Me asusté tanto que intenté detenerlo y fue cuando noté las marcas rojas que estaban bajo su camisa. Cuando levanté la prenda, distinguí unas marcas circulares en su estómago y espalda, como las mordidas de un animal salvaje. Quedé aterrada y corrí al interior de la casa. Llevé a Brian al médico, donde me dijeron que las heridas parecían mordidas de perro. Cuando regresé a casa, encontré que había marcas de arañones y, por lo menos, una mordida en mis piernas. Recordé que cuando corría con Brian en el pecho, sentí algo que subía por mis piernas, pero no había notado que tenía heridas. Esta fue la primera ocasión en que los dos experimentaron un incidente de esta naturaleza. Y desgraciadamente no sería la única vez. Días después del ataque a Brian, Helen limpiaba su jardín cuando percibió un olor característico que le recordó al aroma de un animal peludo húmedo. Después sintió una presencia y la misma fuerza invisible del encuentro anterior la derribó al suelo, subió por su pecho y le impidió ponerse de pie. Parecía un perro enorme o una oveja, podía sentir el pelaje crespo de aquella cosa, un hedor nauseabundo y un resuello caliente. Relató a un periódico local. Cuando logré incorporarme, corrí al interior de la casa y aseguré la puerta. Escuché el sonido de aquella cosa golpeándose en repetidas ocasiones contra la madera. Temía que pudiera derribarla. Los Robson y los Dodd asumieron que los hechos paranormales estaban relacionados con el descubrimiento de las cabezas en aquel jardín, ya que los hechos empezaron a ocurrir después de que fueron retiradas de ese lugar. El último episodio Reveló que el fenómeno iba en una escalada de terror. Cuando Colin y su hermana Daniela regresaban de la escuela, se encontraron con la puerta principal abierta de par en par. Se acercaron cautelosamente para ver lo que sucedía y cuando ingresaron a la casa se encontraron con un ser repugnante echado en medio de la sala. Colin refirió a aquella cosa como mitad hombre y mitad perro, pero también parecido a un carnero. Tenía un pelaje crespo, oscuro y se desplazaba de forma errática sobre las dos patas traseras. Cuando puso las cuatro patas sobre el suelo, los persiguió hasta el exterior. Ambos lograron salir bien librados y llamaron la atención de los vecinos. Un grupo de personas fue a investigar al interior de la casa, pero no encontraron nada. Solamente el fuerte dor de animal que perturbaba el olfato de los presentes. Completamente aterrada, la familia Robson decidió pedir ayuda a un grupo de profesores de la Universidad de Newcastle que, gustosos, aceptaron recibir las cabezas. También convocaron a un sacerdote para que bendijera y purgara el sitio de cualquier presencia demoníaca que pudiera estar perturbando sus vidas. Para tranquilidad de aquella familia y sus vecinos, los eventos sobrenaturales cesaron completamente en el vecindario. Ambas piezas fueron entregadas a la doctora Annie Ross una prestigiada investigadora de la Universidad de Newcastle, quien publicó un artículo donde afirmaba que las rocas habían sido talladas alrededor de 1.800 años y formaban parte de rituales complejos de hechicería celta. Explicó que para los celtas la cabeza humana representaba una fuente suprema de poder espiritual y en ciertos casos estas cabezas servían como escudos en sitios sagrados o como portales entre el mundo real y el espiritual. En el folclore celta podemos encontrar una gran cantidad de espíritus, monstruos y demonios. Los animales con rostros humanos son característicos de los diversos mitos gaélicos, ya sea como sirvientes o emisarios de las diferentes deidades del panteón celta. Acontecimientos parecidos le sucedieron a la doctora a tal grado que visualizó al mismo ser extraño que era mitad animal y mitad hombre. Los sucesos fueron tan escalofriantes que la doctora decidió regresar las piezas a la Universidad de Newcastle. Al parecer, después de esto, ninguna actividad paranormal volvió a ocurrir. Hasta que un hombre apareció diciendo que esas rocas eran de su pertenencia y habían sido talladas por él. No obstante, no logró llevárselas consigo y permanecieron en la universidad hasta que un incendio devastó el lugar, perdiéndose las cabezas de exam para siempre. Muchas supersticiones en diferentes culturas afirman que las representaciones de rostros o de cráneos humanos descubiertos en templos o lugares sagrados son muy importantes y que éstas al ser retiradas de ese sitio causan una maldición en aquellos que las han hurtado. Así concluye esta historia de las cabezas de Xam, rocas que posiblemente estaban resguardadas por un espíritu que terminaron por espantar a un par de familias. Recuerden que cada miércoles y cada sábado subo un nuevo video aquí en Oxlack Investigador y todos los domingos también subo video en mi canal de coleccionismo, tianguis, curiosidades, objetos raros y los jueves en mi canal de Oxlack Turismo Extraño en donde los llevo a que me acompañen a mis aventuras, a exploraciones urbanas, exploraciones paranormales, viajes y demás cosas interesantísimas. Así que suscríbanse a todos esos canales y nos vemos en el siguiente video.